Amorosa, ubica de lo con una señora y que había ido maniérrima para escapar de ella. Martina ma, sí. ma, ma, sí. ma, ma escuchó chá lo mismo sí. y un día que estaba paseando le preguntó lo de la razón amorosa. Lo dijo que era totalidad, Andía había inventado. Martina tenía los ojos llenos de la gaima de emoción, de amor. Martina, es, quiero casarme contigo. Necesito saber si hay algo que le impida. Lorenzo se miró, lo quitó la mano Martina le murió, oído. Eso, no hay nada que impida nuestra boda. Yo también te quiero casarme contigo, te quiero. ¿Con quién se quería casar, Lorenzo? Eh, ¿Paco? Con, con Martina Correcto Ahora le toca el turno a Mónica uh -huh. Muy bien, hola, buenas tardes sí. Mar Martina se mareó de la emoción Estaba muy feliz La boda iba a ser una gran noticia Y todos iban a hablar de los vestidos Los invitados y los regalos. Fijaron la fecha de la boda para finales de septiembre Martina cada día contaba cuánto faltaba para la boda se imaginaba con el vestido blanco, los guantes blancos, y el abanico y las flores de azar. Lorenzo iba a ver a Martina cada noche y charlaban un rato. La madre de Martina siempre les vigilaba. La noche antes de la boda, Martina esperaba, baja, no veo, va, vale, una vez, vale. Martina esperaba como siempre a Lorenzo, pero esa vez llegaba tarde. Sonó la campanilla y Martina fue a abrir la puerta, pero no estaba Lorenzo, estaba un pillado con una carta. Martina sintió un miedo terrible y empezaron a temblarle en las piernas. ¿En qué mes se iban a casar Lorenzo y Martina, Mónica? En, en septiembre. Correcto. Ahora le toca turno a David. Hola, Antonio. Sí. Martina se acercó a una lámpara, abrió el sobre y leyó la carta. En la carta, Lorenzo daba un montón de excusas y contaba algunas mentiras. Martina cayó en el sofá, no lloraba, solo hacía ru ruidos. Martina pensaba que se iba a morir del dolor, pero ese mismo dolor la ayudó a ponerse de pie. Quemó la carta, tiró las cenizas por la ventana. Llamó a sus padres y les dijo que la boda estaba cancelada, que nunca más volvería a ver a Lorenzo. Los padres de Martina tenían una casa de campo y decidieron ir allí a pasar una temporada. Pasó el invierno, la primavera, el verano y el otoño y Martina quería quedarse allí más tiempo, año tras año. Martina no quería volver a la ciudad, no quería volver a ver a la gente, quería estar allí sola con sus padres. Sigue leyendo, pronto, David. Los padres de Martina murieron y se encerró para estar sola en la casa del campo, solo quería estar en aquella casa y pasear por el jardín. ¿En qué lugar tenían los par de, de Martina la casa, David? El, en la casa de campo. Correcto. Ahora le ton, toca turno a Aspaleza, Galicia. Vale, sigue Sonia. Sí. Una tarde alguien llamó a la puerta, salió un criado a decir que Martina no recibía visitas. El hombre empujó al criado y entró en el jardín, subió a las calles y encontró a Martina. Aquel hombre era Lorenzo. Al principio no hablaron solo, se acreciaron y se usaron. Había, había pasión entre Martina y Lorenzo. Después hablaron de promesas del perdón y de los fragmentos. Empezaba a anochecer y la luna estaba en el, en el cielo. Martina y Lorenzo, sí. Martina y Lorenzo, que antes eran novios. Ahora eran amantes. Vale, sigue el En mi día siguiente, en mi día siguiente, cuando el hecho de la historia no encontré a Marcista nadie sabía donde estaba los días solo que más muy vaya vaya después la cosa de más y de su Dios, de que Dios, de su Dios, de su porque no soportaba la idea de ser feliz al hombre del al lado del hombre que antes la, la había engañado. En qué aspadeza, en qué lugar, en qué lugar estaba el convento donde vivía Mar, Martina, en qué ciudad? En Santiago de Compostela. Correcto. Ahora le toca el turno a... Um, a ver... A, a Antonio. Antonio, le toca. Sí. Yo he sí. Vale. ¿En qué página? 116. Sí, ya. El palacio del rey. Todo está en peste que la princesa. Estaba enferma. La princesa no salía su habitación. Y los médicos no sabían cuál era su enfermedad. Los pasillos de enorme paloma estaban vacíos. no si sí había voz baja. El rey tenía una característica. Sería la princesa se moría. Nadie podía ayudarla. Una mañana, viejo, lavada larga ropa vieja, llegó esta palacio. Viejo, llevaba barriquillo, una caja negra. La guardia en verdad, viejo, borrequillo, pero dudado, fui que en él, la caja estaba en salud de la princesa. Entonces, un joven. Conoció guapo el pelo oscuro que dejará pasar viejo si no quería ser reposar de, de, de, de la muerte. La en se el bocadillo y entraron en un palacio. ¿De qué color tenía el pelo el joven desconocido, Antonio? Gris. Cor correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Paco, te toca a ti. Ay, los guardias avisamos al rey de la llegada al viejo. El rey no al viejo. subir a la habitación de la princesa porque estaban por Posaba a su hija. dos subiendo a la caja negra, a la habitación de la princesa. Los señores del castillo muraban porque le aparecía una coluca que un viejo pudiera salvar a la piscina con una caja. El joven acompañaba al viejo era su dudante. Le escondía detrás de una cortina para nadie le viera. La piscina estaba un sillón lleno amolado. El viejo colocó un baño gigante en la pared. La caja tenía una manivela. El joven, perdón, movela fueron lo aparecidos los guados más bellos, reflejando en el baño. La princesa le dio las ciudades, mariposas de los mejores. Momento, los pasajes más medios, mejor le habla. La princesa sobre Roma, Coliseo, Panintrano, otros muchos lugares. También enseñó imagen Mosto Marino. Muy bien en montaña, cubierta la nieve, pero los ojos, princesa, no mojaban sin parida. Sus labios apretados, sus dientes amarillos, sus manos muy calientes por la fiebre o muy fría ¿De qué color tenía los, los dientes la princesa, Antonio? Paco, ah, soy, correcto. Yo. Correcto. Eh, soy yo, correcto, soy yo, sí. ¡Amarillo! ¡Correcto! ¡Correcto, Antonio! ¡Uy, uy, uy no amarillo ¡Correcto! Ahora le toca el turno a Mónica. Vale. El rey estaba curioso y mandó subir al verdugo para buscar al viejo por haberle engañado. Pero el viejo, muy tranquilo, le pidió al rey un poco más de tiempo porque le faltaba una imagen por enseñarle a la princesa. El rey aceptó y salió de la habitación. Después de unos minutos volvió a entrar y la princesa estaba distinta. Tenía las mejillas más rosas y los labios más rojos. Parecía un milagro. El rey se arrancó de, del cuello una cadena de oro y se la ofreció al viejo que la rechazó. El viejo le pidió al rey que le dejara curar a la princesa porque el proceso duraba un mes más o menos. El rey aceptó todo lo que le pidió el viejo. Después de una semana la princesa ya caminaba contenta por su habitación y sonreía. ¿De qué color? Eh, eh, ¿Cuánto duraba el proceso de curación de la princesa, Mónica? Mm, mm, mm. eh, duraba un mes, más o menos. Correcto. Ahora le toca el turno a David. David. Voy, voy, voy. voy. voy. Sí. El rey quería saber qué imagen le había enseñado a la princesa. Cuando él, sal, él salió de la habitación... La princesa le dijo a su padre que era un secreto, pero el rey ordenó al viejo que le enseñara la imagen. Menuda sorpresa. La imagen era la cara de un hombre joven y, y guapo, que sostenían a la princesa con mucha dulzura y una gran sonrisa. El hombre joven era el ayudante del viejo, y el rey comprendió que había sanado el enfermo corazón y el triste espíritu de la princesa. Padre, todos los monumentos y todas las bellezas del mundo no valen nada cuando las comparas con las personas a, a, a la que amas. Eh, David, de cómo era el joven del ayudante del viejo, cómo era de persona, David. Eh, joven y guapo correcto eh, ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia vale, sigue Rosa algunas personas creen que en la magia en la brujería y en las maldiciones gitanas. Yo, yo tengo dudas. Unos amigos organizaron una comida en su casa y me invitaron a mí y a otras personas. Cuando nos sentamos a comer, nos dimos cuenta de que éramos 13 personas. El número 13 trae mala suerte. Entonces buscamos a otra persona, persona para que comiera con nosotros. Ya éramos 14. Todo el mundo estaba tranquilo y se reía. Vale, sigue Orlando. Eh, ¿Cuántas personas había en la, en la, en la mesa asfaleza Correcto. Ahora le toca el turno a Antonio. ¿En qué página? 122. Yo tenía dos amigas. Se llamaban Lucía, Santiago. Unido junto al colegio. Ellos eran uno, padre de mamá. Todo tenía muy buena. Relación. Parecía su hermano también porque siempre estamos juntos. Luciano Santiago tenía mucho tierra Seguro que no gustaba cantar. Largo semana allí, cantamos con Jesús Cabarín. Y decía un amigo: no me gustaba a su casa. Cuando no sentaba, no era tres. 13 personas que ya dijeron que no, que o porque ella era mayor, que si había uno, nació, morí. Eh, eh, ¿en, en, en, eh, ¿En qué lugar tenían muchas tierras Leoncio y Santiago? ¿En qué lugar en, de España? En las tierras. Eh, eh, Pero ¿en qué lugar, Antonio? ¿En qué lugar de España tenían muchas tierras? duda Correcto, sí. sí. correcto, sí. Antonio. Eh, sí, ahora le toca turno a Antonio. Un antonio a Paco, perdón. El día siguiente, después de desayunar, mi amiga Chocolate, salimos de casa, estamos en septiembre, temadura, era y llegamos a caballo con las escopetas y los Pelos. Muy pronto los perros empezamos a ladrar. Había una gitana joven, negada, sucia, apoyada en una espalda. Su hoja era negra, lefada, estaba rota, iba de caza. La gitana se dijo a Santiago, le dijo «Le podía leer su fruto en las líneas de la mano. Santiago fue muy serradable. Con ella, el que le era su fruto, le dio era fea y negra. La gitana se fadó, le enseñó la muerte, lo, lo ocio. Satanás y yo no gramo mulo, lo ocio. Se secó la gitana. Para sala y los perros de la amoleada, y un le caben los detes en la pierna. ¿Qué hicieron? Qué hicieron los perros a la, a la gitana que le hicieron Antonio Mónica correcto ahora le toca el turno a Mónica vale pues sujetamos a los perros fuimos a cazar y olvidamos la maldición pero sucedió algo horrible León le disparó su escopeta y en vez de matar a un ciervo mató a su hermana Santiago la maldición de la gitana se había cumplido. Santiago había muerto y Leoncio no creció. Lo más curioso es que, hemos, es que nunca más volvimos a ver a, a la gitana. Después de esta historia, después de esta historia, ¿cómo me voy a sentar en una mesa de 13 personas? ¿Qué, pa qué pasó, ¿Qué pasó cuando, cuando Leoncio disparó su escopeta? ¿El qué? ¿Qué, qué, no. qué, qué, qué pasó cuando Leoncio disparó su escopeta? Ah, que, que en vez de matar a, a, a un ciervo, mató a su hermano. Correcto. Bueno, ya hemos terminado. El, el, el, el, el Voy a dejar de compartir pantalla. A ver qué tienes libre. Sí. Bueno, eh, ya hemos terminado de leer los tres episodios, el 20, el 21 y el 22. Y ahora os voy a decir la próxima... Eh, ¿qué, ¿Qué tal os ha parecido? ¿Qué tal te ha parecido, David, ese, ese texto? Este tampoco puedo. Tiene que ser a partir del 14... ¿A quién David? Sí, ¿qué tal te ha parecido, David? Pues si las dicho, pues... Mónica, ¿qué tal te han parecido esos, esos textos? Bien. Eh, ¿Me han bien? Antonio, ¿qué tal te ha parecido ese texto? Bien. bien. Eh, Paco, ¿qué tal os ha parecido ese texto? ¿Os vale, vale. parece qué tal os ha parecido ese texto? ¡Oh! Bueno, os voy a decir la, pro, eh, la próxima fecha de próxima cruz de lectura. Y va a ser el día eh, 13 de el miércoles 13 de julio, a las 4 de la tarde. No era el 6. No es, es, es, es el 6, perdonar disculpar Es el 6. Es el 6. Próximo miércoles 6 de julio a las 4 de la tarde. vale, vale. Va, Es el último, ¿no? Sí, es el último ya. Y ahí ya votaremos el próximo libro que leeremos en septiembre, cuando volvamos de vacaciones. Porque ya nos quedan los últimos tres episodios para acabar el libro. Vale. Sí. Vamos a leer el final del libro ya. Bueno, nos vemos. Cuidado mucho. Nos vemos la próxima semana a las cuatro. Hasta luego. A las cuatro de la tarde. El 6 de julio. Sí. Desde julio los cuatro. Sí. Vale. sí, nos vemos todos. Vale, muchas gracias. Uh -huh. Vale. Muchas hasta, gracias. Gracias. Luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, David. Adiós, bonita. Adiós, hasta luego.